te pido, no puedes sacar fotos ni nada por el estilo técnico No, por supuesto Hey guys Chau solito. ¿Por qué se te ensucian tanto los ojos? Ya, adiós Sábado 5 de mayo, comienza temprano el sábado Una mañana helada, pero con un sol que promete entibiar el día Lo no, cual no me importa mucho porque sí. París tiene sí. su propio clima Ay, ¿por qué no tenía esto? Ah, Domingo 6 de mayo, hay que levantarse para seguir comiendo, ¿cierto, hermana? Sí, hermano. Dani, ¿por qué comemos tanto acá en no la familia? Sé, esto es, un, es terrible. ¿Por qué? Porque no sabemos decir que no. Yo siento que yo sé decir que no. Pero digo tanto que no, que en un momento después digo sí y digo mucho sí Como digo ya, no, no, no, no Pero después que me aguanto tanta hambre que después digo, ah, sí, sí, sí Es súper característico de nosotros, que de repente, por ejemplo, nos guardamos las cosas Y después no podemos guardarlas más y les explotamos. explotamos Tranquilo, amigo, tranquilo Yo trato de decir las cosas, pero cuando las digo, la toman mal, pues. Ay, Ah, ahí el cómo decir las cosas es distinto pero yo la digo, trato de decirlas bien pero ah, tratas, pues a lo mejor no lo logras. Tú te podías hacer cargo de lo que decís, pero no de lo que te entienden. Ah, también. ¿Cachai? También. Que uno siempre dice que. Es que siempre. Eh, ya se nos alargó, estaba otro lado. Mami, olvidé de grabar el almuerzo, estaba tan rico y no lo ¿eh? que estaba muy rico. Estaba muy bueno. Pero Eli, ¿cómo pusiste este tema? No vayas a llorar, Eli. No vayas a llorar. No, no, no. ¡Ah! A Vamos hasta abajo. Hola, gatos, ¿cómo están? ¡Ay, chuplito! ¡Ay, chuplito! ¡Ay, que ¡Ay, ¡Ay, el ¡Ay, siempre. Me hace descansar, me hace traer más kilos de vuelta. En mi familia tenemos una eh, tendencia a irnos por el placer, el gusto y qué sé yo. Aplazar lo que nos disgusta y lo que no... Sí, porque hacernos cargo de lo que se debe hacer no siempre es agradable. Lamentablemente que cuando las cosas explotan tampoco es tan placentero. Sí, por eso preferimos reírnos, comer, echar la talla. Por eso somos tan desordenados. Por lo pronto... Me vine con queso zapallo italiano, porotitos y un rico tomatica. Muchas gracias, mami. Hay cosas que no nos gustan pero nos hacen bien y otras cosas que nos gustan pero en verdad no nos hacen ningún favor. Lo que sí a mí me hace muy bien es sus preguntas. Así que dejen sus preguntas para el PAWA que viene el miércoles. Este es el 301 y yo voy a refrigerar esto si no se sé. va a echar like. Nos vemos, cabros. Mire yeah. que me falta el rocoto en los labios. Oye, te viene... Sí, me sale terrible bien. Oye, si sí, yo soy la, de, la Lady de Bonnets, <risa> mamá.